Ana Kiara, la hija de Andrea del Boca, salió un fallo favorable para ella, había pedido cambiarse, no solo el apellido, sino también el nombre, y la justicia falló a su favor, esto eh, lo consiguió la doctora Paula Ojeda, que es socia del estudio de Mariano Lizardo, eh, y, y ¿cómo específicamente... ahí te leo. Ana del Boca. Veo... Del Boca? Ah, a ver, sí, no, del Boca. Se sacó el Kiara. Anaqui... Exactamente. Kiara no y, y el Se sacó el apellido paterno... Eh, y la partida que era Ana Chiara viazotti del Boca, a partir de ahora pasa a ser Ana del Boca. Porque ¿Sí? Chiara sea, era el nombre Chiara. que eligió él. Ah, claro. Chiara fue el nombre que eligió viazotti Entonces se saca el Chiara, que es el nombre que eligió el padre, y el apellido. Que, Ahí estamos eh, mostrando el, el documento donde... Es este terrible despita. esto también, porque sí. leí que él, él le pide mucho dinero porque perdió el otro juicio, ¿no? En realidad no es que se lo pide, no pide marzo, él, sino, sino, justicia, sino que el cuando el fallo el sale de favorable para una de Ay, las costas. partes, eh, las costas, claro, los abogados de la otra parte... No tienen que pagar eso. Exactamente, y creo que hablaban, sí, de 10 millones de pesos, me parece. Uh -huh. eh, que, bueno... No los tiene. Eh, ¿eh? En realidad, claro, no sé si... Sí, y sí, la madre es millonaria sí, bueno la no Boca, sé Chicos bueno, este millonarios, Bueno, pero eso sí igual eso dinero, no es que es algo que, que le esté millonario. pidiendo él, es, es algo que es. siempre sí, así. Siempre. Cuando, Cuando perde per juicio sí. la va a la no Hay problemas económicos ante el Boca, chicos. ¿Se acuerdan de la novela, el escándalo? cuántos sí. millones se, se perdieron ahí en el trabajó bueno, toda su vida ¿también? y además es una, parte, una mega ¿no? estrella en no, y además piensen que en ese momento las novelas de acá se vendían al exterior el y... contra millones sí. sí, pero bueno este fallo una cal y una arena pues venían con, con sí. el anterior en este caso fallaron a favor de ella para hacer el cambio no solo de apellido sino también del nombre yo no sabía esto que cuenta la que una, que era el nombre que la es, de... es duro es fuerte sí. que te quieras cambiar el apellido sí. porque en realidad... el nombre más que nada también no Sí, ella se sacó cuerpo. un hombre. Hay que o sea, ver. Ella hubiera sido Kiara de Kiara, Kiara. Biasotti, sí. y pusieron todo. Ana Kiara del Boca. Ya está. Ana como la abuela le sacan el Kiara y le saca el Viazotti.